Un día, Ambic Banjubu Sisoko, shop de Mali. Parlas Bambara, Mandinka, francés, castellano, una mica en pulo y Sonique, inglés, una mica, entend catalán. So, el propietario de una boutique en Granollers, ven producto africano, okra, yuca, Diname de bisam, que es un flor en fusión. Vos venir, esperemos. Si hablan en catalán, entenderemos. Merci.